Garapen, Económico Co, Departamento A, Ecosistema, sustatu du, ekoizpen Eredua, Eta, energía transición Baita, economía circular Eta, Subironatasun, Digital Aren, Erronkei, Aurre, egiteko. Energía transición Arida o Kionés, Energi Berri Programar en Vides, Laro Gaita, y Aurre du, Eta, Energia, Berrista Garriac, Gellago Sorchea, Autoconsumoa, Eta, Energia, eraginkortasuna Cortasuna, Bulchacea du Hemos impulsado a su vez la Estrategia Navarra Circular una iniciativa público-privada para extender este modelo económico en el tejido empresarial que supone un nuevo nicho de actividad industrial como el reciclaje, reutilización y remanufactura. En el ámbito de la digitalización, el Polo de Innovación Digital Iris Navarra, con un presupuesto de 27 millones, es un espacio de colaboración para impulsar la digitalización de nuestras pymes y nuestro comercio. En el ámbito del turismo, tan duramente azotado por la pandemia, la palabra es recuperación, puesto que cerramos el 22 con datos, en mayor parte de los casos, mejorando el año 2020. Además, tenemos la oportunidad de transformar y mejorar el sector con la implementación de los 80 millones de euros de Next Generation para hacer referencia en ese otro turismo sostenible por el que apostamos. Como resumen de lo trabajado, cerramos la legislatura con una captación de inversión industrial inédita en Navarra. Cerca de 2.000 millones de euros, anuncios como los de Volkswagen, Flamagas, Acciona, Nordex, CINFA y Un Largo, etcétera, dejan patente el potencial industrial que tenemos en Navarra, cuyo ecosistema debemos seguir mejorando tal y como lo plasmamos en nuestra S4 y en nuestro plan industrial y nos anima a seguir trabajando y apostando por esa doble transición ecológica y digital que es la que nos demanda el mundo y nuestro tejido empresarial y comercial.